Hola, mi nombre es Gabriel Niño Sánchez y este vídeo corresponde al caso práctico 2 de la asignatura de Ingeniería de Factores Humanos en Sistemas Informáticos correspondiente al cuarto curso del grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información del ONE. Vamos a inspeccionar un móvil Xiaomi Redmi Note 5 con Android 9. Los criterios sobre los que realizaremos la inspección son los siguientes. El 1.5, capacidad para personalizar la información visual en la pantalla. El 1.6 Capacidad para configurar el tamaño y tipo de letra cuando la fuente no sea óptima para su lectura. Y el 1.8. Personalización del tiempo de encendido de la pantalla. Todos ellos dentro de la pauta 1. Interacción visual, personalización y alternativas. Comenzamos con el criterio 1.5. El criterio indica que el tamaño de los iconos en la pantalla, así como de otros elementos del escritorio y del menú, deben ser configurables. ...para facilitar la interacción con el dispositivo y evitar las selecciones erróneas. Procedemos con los puntos de verificación. El primero, comprobar si el terminal incorpora algún mecanismo u opción... ...para que el usuario pueda mover los iconos y agruparlos, por ejemplo, en la pantalla de inicio. Vamos a desbloquear el dispositivo. Aquí, en la primera pantalla, eh, seleccionamos uno de los iconos, por ejemplo este... ...y vemos que lo podemos mover... Eh, eh, y colocarlo en, en el lugar donde, donde estimemos ahora eh, como vemos también tenemos aquí algún grupo creado entonces vamos a seleccionar el mismo icono y lo vamos a incluir dentro del grupo colocándolo pues donde queramos. y eh, como vemos eh, el punto de edificación se cumple procedemos ahora con el segundo punto de edificación comprobar si el terminal permite configurar o modificar el tamaño de los iconos Accedemos a ajustes, ajustes adicionales, accesibilidad, tamaño del contenido de la pantalla. Abajo vemos una barra en la que podemos seleccionar tres tamaños diferentes. Seleccionamos por ejemplo el tamaño más grande y aceptamos esta configuración. Eh, nos indica que pueden cambiar el, los tamaños y ahí se podrían reubicar. Le damos a aceptar. Y cuando volvemos a la pantalla inicial, vemos que los tamaños de los iconos han cambiado y de hecho ha reubicado varios iconos. Por lo tanto, eh, como ambos de puntos de verificación se cumplen, confirmamos que el criterio 1.5 se satisface. Vamos a inspeccionar ahora el criterio 1.6 que indica que el dispositivo debe permitir al usuario personalizar el tamaño y el tipo de letras según sus preferencias y necesidades. El primer punto de verificación indica que el tamaño mínimo de la fuente de la letra M debe alcanzar al menos 0,6 centímetros de altura y 0,4 centímetros de anchura sin ningún tipo de magnificador. Bueno, vamos a Ajustes, Pantalla, Tamaño de texto, vamos a seleccionar el, texto, el tamaño de texto más grande y ahora nos vamos, por ejemplo, a un editor de texto... Escribimos una M minúscula, bueno, ya las tenemos escritas, y voy a medir y, como podemos ver, de ancho mide 0,3 y de alto pues 0,3 también, con lo cual no se cumple el punto de verificación. El segundo punto de verificación indica que de no cumplir con lo anterior, como es nuestro caso, debe existir una opción que permita al usuario cambiar el tamaño y el tipo de letra. Podemos cambiar el tipo de letra, como hemos hecho antes, para la cual volvemos a Ajustes, Pantalla, Tamaño del texto y, bueno, pues podríamos seleccionar, bueno, de hecho la voy a bajar otra vez como la tenía. Y utilizamos, eh, bueno, eh, sí que hemos podido cambiar el tamaño de la, de la letra, pero eh, no he encontrado ninguna manera para cambiar el tipo de de la letra, con lo cual eh, vemos que ninguno de los dos puntos de verificación se cumple y por lo tanto el criterio 1.6 no se satisface. Vale. Por último, vamos a realizar la inspección correspondiente al criterio 1.8 que indica que el dispositivo móvil debe incorporar una función que permite al usuario configurar el tiempo de encendido de la pantalla, ya que algunos usuarios necesitan que la pantalla se mantenga encendida por un periodo de tiempo más largo del hábito. El primer punto de verificación indica que tenemos que verificar si el terminal provee alguna opción para configurar el tiempo de encendido de pantalla. Para ello vamos a ajustes, pantalla de bloqueo, suspender, bueno, vemos que tenemos varias opciones, vamos a escoger eh, la, la más rápida para confirmar que realmente se cumple, eh, la aceptamos y bueno, ahora en unos 15 segundos el móvil se, en la pantalla se debería se apagar. Debería en principio, yo he hecho ya pruebas y todo funciona correctamente. Bueno, como veis, se apaga. El segundo, punto de verificación, el segundo punto de verificación nos dice que debemos verificar si el terminal permite desactivar el tiempo de encendido de pantalla. Bueno, volvemos otra vez a Ajustes, Pantalla de bloqueo, Suspender y vemos que hay una opción que pone Nunca. La seleccionamos volvemos otra vez a la pantalla de inicio era pues ahora ya solo tenemos que esperar unas, unas horas hasta que se acabe la batería yo calculo que en tres o cuatro horas habremos terminado bueno esto era una pequeña broma la opción funciona yo ya la he probado con tiempos de más de una hora y, y, y la pantalla no, no, se, no se acaba no se apaga como ambos puntos de verificación se cumplen podemos decir que el criterio 1.8 se satisface hasta aquí el vídeo Espero que sea útil para algún usuario de este móvil y sin más me despido. Un saludo.